La mano y disfruten de esta pequeña pica de Kim de ¿verdad, guacho? Disfruten esto, disfruten esto, levanten la mano. Y se lo damos en 3, 2, 1. ella hey, la mío se basa en percibir, ver vivir, luego escribir, saber compartir, poner punto aparte y aprender a renacer. Que me la coman, no voy a volver. ¿Se puede entender? ¿Sentís mi energía? ¿Tengo mucho poder? Yo no soy nitquila. Pero ni en 20 minutos me quedo sin energía. ¡Oh! Les clavo el visto, no los contesto, no insisto. No miren como visto. Tengan cuidado, porque por algo resisto. Vengo a contarte como Sex Pistols. Leyenda la tengo acá enfrente. Aprendan de esos referentes. Hay miles y todos diferentes, pero todos parecen presente no soy un felino tengo que los míos construimos nuestro camino las acciones hablan solas los destinos lo dijeron destino, ellas solas Ponen un suero para regular la marca que tengo y que no quiero Ponerme a dormir para no ver a estos raperos ah, prendería el estadio fuego yeah,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 Arriba por el vicio y el sol que, que los voy a quebrar No entienden que tenemos la columna vertebral No entienden que somos diferentes Y en Europa no nos envidian porque no está en gente Hijos de puta Metiendo rimas no está con lupa Y para serles sincero Yo les pido por favor que le pongas a todas